El Ayuntamiento de Marbella, a través de la Delegación Municipal de Transportes, pondrá en marcha este viernes 24 de julio un servicio urbano para acercar a vecinos y turistas a las playas de San Pedro Alcántara. El Teniente de Alcalde Sanpedreño Javier García y el Asesor de la concejalía del Ramo Baldomero León han presentado la iniciativa que se prolongará hasta el 15 de septiembre y tendrá un horario de 10 y media a 8 de la tarde. El objetivo es facilitar a nuestros ciudadanos y visitantes que puedan desplazarse hasta nuestro litoral de forma cómoda y segura, evitando que tengan que recorrer a pie una distancia superior a un kilómetro ida y otro a la vuelta desde el centro urbano de San Pedro. Ha señalado García, quien ha manifestado que la medida no se ha puesto en marcha antes debido a la pandemia. Buenos días a todos los medios de comunicación. Nos encontramos en la playa de La Salida, en... Paseo Marítimo San Pedro Alcántara... ...y me acompaña mi compañero amigo Baldomero León... ...que como saben es asesor del área de transporte y movilidad... ...y en este caso pues venimos a anunciar un nuevo servicio... ...que se va a empezar a prestar eh, desde el próximo viernes... ...día 24 de julio hasta el 15 de septiembre... ...que es la ampliación de la línea 4 de transporte urbano... ...que va a permitir a los vecinos de San Pedro Alcántara... ...y a los que nos visitan, pues realmente poder ir a la playa... ...con transporte público colectivo... Alguno preguntará por qué no se ha podido hacer antes, pues lógicamente la pandemia ha hecho que lo, las previsiones que teníamos, lógicamente la empresa concesionaria tenía que estudiar eh, los recorridos, la frecuencia y esta línea 4 que realmente tiene dos puntos centrales dentro del que ha jugado San Pedro de Alcántara, como es la parada de Esteban San Mateo y el centro de salud de San Pedro de Alcántara, pues realmente lo que hemos hecho es crear siete, siete paradas nuevas que van a permitir pues, que realmente se pueda prestar este servicio desde las 10, y media de la mañana hasta las 8 de la tarde... ...y lógicamente eh, con la frecuencia ordinaria que tiene... ...y en definitiva lo que buscamos es prestar un servicio de calidad... ...un servicio de transporte urbano colectivo... ...y sobre todo porque era una petición de los vecinos de San Pedro de Alcántara... ...hay que recordar que estamos hablando que la playa... ...el paseo marítimo San Pedro de Alcántara... ...desde el casco urbano... ...se encuentra en una distancia superior a un kilómetro... ...y por tanto era necesario poder prestar este servicio... La intención nuestra, ¿cuál es?, que ya en posteriores eh, veranos, en los próximos años, pues está, este servicio se preste con total regularidad durante los meses de julio, agosto hasta el 15 de septiembre y la intención es que realmente... ...anteriormente se prestó, tanto por el anterior equipo de gobierno... ...como por nosotros el año pasado, un servicio de un bus turístico... ...pero creemos que tiene que estar regulado... ...dentro de lo que es el transporte urbano colectivo ...y dentro de las rutas normales, con la frecuencia habitual... ...y que los vecinos se acostumbren a que este ayuntamiento... ...de Marbella, la Tendencia Alcalde de San Pedro... ...pues presta un servicio de cara a todos los veranos... ...donde realmente pues mejoremos también el bienestar de los vecinos... ...y que puedan, puedan ir a la playa... ...sobre todo personas con limitaciones, personas mayores... ...pues sin tener que hacer desplazamientos diarios... ...de un kilómetro desde el centro y un kilómetro hacia arriba... ...estamos hablando dos kilómetros... ...si eso viene acompañado de bolsas de playa... Eh, ...sombrillas, las correspondientes tamacas... ...lógicamente es, es complejo... ...en definitiva muy contentos de que desde la delegación... ...de movilidad y transporte se han atendido nuestras peticiones... Realmente dar las gracias a su concejal, a Enrique Rodríguez, a Baldomero León como asesor y a sus técnicos, porque realmente lo han hecho en un tiempo récord. Porque claro, nosotros no sabíamos, después de la finalización del estado de alarma, eh, cómo se iba a poder desarrollar el transporte urbano colectivo. En este caso, hemos recuperado cierta normalidad y por tanto se presta este servicio a partir del próximo viernes. Y yo creo que una buena noticia para San Pedro Alcántara y estamos de enhorabuena. Y sin más, pues cedo la palabra a mi compañero. Bueno, pues como nos dice el teniente alcalde de San Pedro, Javier García, se puso en contacto con la delegación de tráfico y transporte y nos planteó la necesidad, que no es que fuese eh, una necesidad propia de la tenencia como tal, era de la ciudadanía de, de San Pedro, ¿no? que eh, realmente hacía falta... ...acercar a las personas en este periodo estival a la playa... ...bueno pues lo que hicimos fue... ...como digo desde la Delegación de Tráfico y Transporte... ...diseñar eh, con eh, Avanza, con la concesionaria Avanza... Eh, ...un circuito que ya estaba establecido en la línea 4... ...y que lo que hemos hecho es ampliarlo... ...y atraerlo aquí a la, a la playa... Y como decía Javier García... ...había varias eh, formas de abordar esta demanda vecinal... Eh, ...y una de ellas era haber contratado un servicio privado... ...tal pero no ofrecía las condiciones en cuanto al COVID-19. Bueno, pues como avanza, no solo hay que recordar eh, que es la concesionaria oficial, sino que tiene un certificado de AENOR y, y hay plenas eh, garantías de movilidad por parte de todos los pasajeros, pensamos que era la solución ideal. Por lo tanto, en esa línea 4, que saben ustedes que mantenemos las mismas eh, eh, referencias de Esteban San Mateo, del Centro de Salud, ¿de acuerdo? Pues lo que hacemos es ...que la acercamos aquí a las playas a través de la avenida del Mediterráneo... avenida eh, de Burgos... ...y se establecen siete nuevas paradas... ...esas siete nuevas paradas, que desde luego... ...por supuesto la gente son libres de pararse en una en otra... ...aunque el destino final son eh, aquí en la playa de la salida... ...concretamente la, las siete nuevas son... ...la colonia ya saben ustedes, por la zona de, de, de Aspandén, las anclas, la Rotonda del Palo Mayor, la Rotonda de Avenida Salamanca, la Rotonda de Avenida de Burgos y el Boulevard de San Pedro y la Terminal de San Pedro. Y luego seguirá el circuito. Comentar que esta línea 4, como saben ustedes, tiene, digamos, dos tramos. ...una que si nos situamos en lo que es el ámbito de San Pedro... ...puede estar ese recorrido en torno a 16 minutos, ¿de acuerdo? Eh, pero va ahí en función lógicamente y más en este verano... ...aunque haya menos coches, eh, también de la afluencia de, de tráfico. Si cogemos y hacemos todo el, el circuito global... ...que también damos servicio a eh, Nueva Andalucía y Puerto Banú... ...podríamos estar en torno todo, ¿eh? El recorrido desde que saliera de Puerto Banú llegar a San Pedro, bajar a la playa y volviera otra vez a, a Puerto Manú en torno a cuarenta y tantos minutos, ya digo, en función de cómo esté el tráfico. Por lo tanto, estamos dando un servicio también importante a todos los vecinos de Nueva Andalucía y de Puerto Manú que pueden acercarse que, de, de hecho, también lo hacen porque las playas de San Pedro son magníficas, son muy amplias, son muy seguras y, lo, y también, bueno, pueden decidir libremente venir para acá. Bueno, pues ese circuito que han tenido siempre la línea 4 lo van a seguir haciendo y, como digo, también se les va a hacer acercar por aquí por por las playas de, de San Pedro... ...básicamente esas son las informaciones... ...comentar, ya lo ha dicho también Javier... ...empezaríamos el 24 de julio... ...el horario más o menos va a ser... ...entre las 10 y media de la mañana... ...digo el servicio de playa... ¿eh? ...porque el otro lógicamente va a seguir igual... ...hasta las 20 horas... ...yo creo que es un horario bastante flexible, amplio... ...y repetir lo que ha dicho también Javier... ...que va a ser hasta el periodo estival... ...que normalmente acaba el 15 de septiembre... ...por lo tanto, 24 de julio al 15 de septiembre... ...un periodo más que suficiente, amplio... ...es una experiencia piloto... ...que vamos a plantear este año... ...con vista que si realmente pues vemos que la afluencia es importante... ...podríamos plantear la posibilidad de incorporarlo ya... Eh, ...años los años siguientes... ...pero como todo hay que esperar realmente a ver la respuesta de las personas... ...así que vamos a estar tranquilos... ...se van a, a desplazar en la línea 4 que estaba la gente... Eh, ...van a venir de forma muy segura en, en avanza... ...en los autobuses... ...van a estar aquí disfrutando durante todos los días que quieran en la playa... ...luego van a volver sin ningún tipo de complicación... Vamos a ver, como digo, la respuesta creo que va a ser muy positiva, la gente ya nos lo han demandado y le hacía falta. ...y evitamos lo último y ya no me extiendo más... ...importante que me decía Javier también... ...hombre, eh, Baldo, hay que considerar también... ...que así vamos a evitar que se muevan menos coches... ...en este caso concreto, en San Pedro, en Andalucía... ...fijaos ahora, eh, por los problemas que estamos teniendo... ...que ya lo avisó él, en un pleno... ...y que ojo con el tercer carril... ...que o se redacta el proyecto, vamos a tener complicaciones... ...pues algunas tardes ya estamos teniendo los embotellamientos... ...así vamos a evitar, en la medida de lo posible... ...que la gente no coja el coche que contamine menos, que se enfade menos, porque ya sabemos lo que son colas de más de 30 minutos, que cojan su autobús, que no tengan problemas eh, y que vengan a la playa tranquilamente. Yo creo que con esta iniciativa, que hay que felicitar también a la tenencia de la alcaldía de San Pedro, pues vamos a intentar ser un poco más felices, vamos a pasar el verano un poquito mejor y vamos a acercar a la gente aquí a la playa de San Pedro. alguna pregunta? Sí. ¿En qué situación bueno, vamos a ver. Eh, tanto hay que recordar que fueron una declaraciones del delegado provincial de salud. A su vez también eh, estuvo visitando las instalaciones tanto del actual centro de salud como de las obras que ahora mismo están paralizadas el gerente del servicio andaluz de salud y dijo que en, en menor tiempo posible pues la intención de la junta Andalucía era reanudar estas obras. Yo lo que puedo decir eh, ...la información que yo tengo es fundamentalmente... ...a través de la empresa constructora... ...empresa constructora que es una empresa de añil... ...una empresa muy seria... ...y que en principio ellos han presentado... ...toda la, toda la documentación que se le pedía... ...para poder aprobar el proyecto modificado... ...porque sabéis que la obra tiene un sobrecoste... ...y lógicamente al tener un sobrecoste... ...la Junta de Andalucía paraliza... ...paraliza lo que sería la ejecución de obra... ...hasta que se apruebe un proyecto modificado... ...que trae consigo también una modificación del contrato... ...esa documentación... ...ha sido presentada completamente por Añil... ...tiene el visto bueno de la Junta de Andalucía... ...y ahora está un... tiene dos fases ¿no?... ...una sería la fiscalización por parte de la intervención... ...como cualquier administración pública... ...y también lo que sería el informe la sesión de la asesoría jurídica... ...de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía... ...y con esos dos aspectos pues realmente... se ...firmará ese, ese contrato modificado y se reanudará la obra... ...¿nuestro objetivo cuál es?... ...pues igual que todos los vecinos de San Pedro... ...que se reanuden lo antes posible... ...nosotros estamos totalmente de acuerdo que se debe reanudar lo antes posible... ...porque para nosotros y por desgracia la pandemia lo ha demostrado... ...la salud es lo más importante y nosotros lo tenemos como una prioridad absoluta... ...es decir que realmente nuestra alcaldesa está haciendo toda la gestión... ...ante la Junta de Andalucía nosotros estamos en contacto tanto con la Consejería de Salud como especialmente con la empresa constructora porque es una empresa que también trabaja en el entorno, en la Costa del Sol y el delegado regional de Añil lo que nos dice, dice estamos a la espera de que se nos llame por parte de la Junta de Anfía para poder firmar este contrato el contrato modificado y eso que traiga consigo también lo que sería la renovación inmediata ellos están preparados, la empresa constructora nos dice que están eh, ...preparados, que ellos tienen un plazo de ejecución mínimo de siete meses... ...a partir de este momento y yo lo que pido, bueno, pues que el año... Do, ...yo para el año 2021 pido dos cosas fundamentalmente... ...contar con una vacuna, contar con una vacuna contra el virus del COVID-19... ...y por otro lado que este centro de salud esté, no con la hora finalizada... ...sino que esté funcionando a pleno rendimiento con todas sus especialidades... ...y que realmente los vecinos de San Pedro Alcántara puedan tener unas instalaciones sanitarias... ...pues de primer nivel, que realmente son muy necesarias... ...porque está claro que el Centro de Salud de San Pedro... Eh, ...se ha quedado obsoleto, a pesar de el magnífico trabajo... ...que se realiza por el personal sanitario... ...y sus instalaciones han quedado bastante, bastante cortas... Mm, ...reiterar, reiterar nuestro compromiso... ...y nuestro deseo y sobre todo que nosotros... ...somos los primeros interesados... ...al igual que los vecinos de San Pedro de Alcántara... ...que se reanuden inmediatamente las obras... ...eso sí, lo que sí también tengo que recordar es que... Escucho por ahí también algunas voces que dicen que no, no, que tiene que reanudarse automáticamente y finalizar las obras inmediatamente. Lo que sí está claro es que las obras tienen un plazo de ejecución y lo que queremos es que se reanuden, eh, que no se vuelvan a parar y que realmente hay una solución. Al igual que queremos que las obras de ampliación de, del Hospital Costa del Sol también se reanuden. Es, esa es una situación más compleja. Pero en este caso lo positivo es que hay un acuerdo entre Junta de Andalucía, empresa constructora y ahora mismo está la fase de tramitación administrativa. La Junta de Andalucía es cierto que hicieron, el delegado provincial dijo que en el mes de julio, estamos 22 de julio y el mes de julio acaba. Nosotros vamos a seguir insistiendo para que empiece lo antes posible y sobre todo que entre en funcionamiento, pues yo espero que en la primera mitad del año 2021 esté a pleno rendimiento.